Como decía, el pobre es pobre porque quiere El pobre fácil podría invertir en Bitcoin Y hacerse millonario de la noche a la mañana Como lo he hecho yo Pero el pobre es pobre porque no quiere aprender Y no quiere hacer nada y él dice que, si fueras exitoso no estarías alquilando un depa Tendrías tu casa Es que ando alquilando a tu mamá Hijo de tu puta madre, a ver... A ver, moderadores, van den, me es hijo su puta madre, a ver, Chimorro, pendejo, o sea, ¿pa' qué anda diciendo si ni sabe? Ya tengo, güey, ya, yo ya tengo una casa, puedo vivir ahí, pero pero no quiero.